Un nacional haitiano denunció que en la noche del pasado fin de semana fue atracado por dos menores de edad. Aunque no logró reconocer a ninguno, le solicita devuelvan sus documentos de identidad. Lo que es antes noche, de sábado en la noche, yo viene de Haití. Cuando llegué en la bienvenida, se me atracó dos muchachitos de joven. Se me quitó mi todo mi documento, un de la carretera con todos mis documentos, un teléfono de realización la, de tres. La, la 3 y un bulto. Y yo estoy sin enseñando ahora. Como me pasan para acá para ver si pueden resolver y si puede ayudarme para conseguir el papeles de la mesa. Están todos, están todo, Lo que me interesa a mí fue el papel. ¿Y dónde ocurrió eso? La bienvenida. La bienvenida. ¿Dónde fue eso? El, el sábado de la tarde. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.